Causa admiración lo que está pasando. Me refiero al pueblo ucraniano arrancando desde su presidente. Que se pusieron la camiseta por un pueblo. Dijeron, vamos a enfrentar. ¿Qué tenemos que entregar nuestras vidas? Sí, ustedes vieron imágenes en estos días muy tristes. Donde las familias iban saliendo. Menos sin sus varones, sus padres, sus hijos, sus hermanos. Se quedaron para ponerse en la camiseta. e ir a hacerle frente al ejército ruso. Yo hago una pregunta global, sin necesidad de meterme pues a asuntos eh, de ideologías. Pero si yo hago, digamos, un análisis entre, digamos, en este caso, Venezuela, Cuba, Nicaragua. ¿Cuántos estarían dispuestos a irse en otra vez para su pueblo e ir a combatir para sacar un ideal adelante? Yo creo que serían contados con esta mano o con esta mano. Pero cuando uno ve al pueblo de Ucrania, que están todos dispuestos a ponerse en como carne de cañón y que la diferencia es grandísima porque estamos hablando de un ejército de 200 mil hombres contra un ejército de 900 mil que es el ruso pero han habido muchas enseñanzas en este en estos días de conflicto la primera ver al expresidente ucraniano el presidente pasado que también se colocó el uniforme y empuñó su arma y dijo vamos a ir a hacerle frente él podía también haber fácilmente haber salido corriendo, no lo hizo. Ama a su país, ama a Ucrania, ama a su ideología. El presidente actual, Estados Unidos le, le brindó la ayuda para que se fuera, tampoco se quiso ir. También prefiere estar ahí, al frente, sin abandonar a su pueblo. Ver muchos ucranianos que vienen muchas partes del mundo y están cogiendo para allá a irse a empuñar un fusil y ver los hombres despidiendo a sus familias para que se vayan a alojar a otros países mientras ellos se enfrentan lo que está pasando. Eso se llama amor de patria. Eso se llama querer su camiseta, querer su nación, amarla. Y eso deberían tener en cuenta las dictaduras. Porque las dictaduras, si uno se va a meter al fondo al pueblo, nadie, nadie va a arriesgar pues, un pellejo por, por ir a, sa a sacar una idea adelante. Yo me hago la pregunta. Maduro en este momento dice que tiene un ejército de 4 millones de combatientes. En el eventual caso, Dios no lo quiera, hubiera un enfrentamiento, una invasión. Yo haría la pregunta, de esos 4 millones que él dice que tiene, ¿Cuántos serían capaces de irse de frente a poner el pecho por Maduro? Vuelvo y digo, los cuento con los dedos de estas manos, casi que nulo. Pero la enseñanza que nos está dando Ucrania es bastante grande. Y ojalá Dios quiera y ojalá la diplomacia, Ojalá en la parte espiritual Dios nos escuche para que esta pesadilla acabe. Porque una cosa es lo que nosotros estamos contando acá y otra cosa es lo que están viviendo esa pobre gente. Huyendo de sus tierras, de sus casas, de sus vidas, solamente por unos ideales estúpidos de unos, dos o tres. Esto es digno de escuchar. Y yo vuelvo y hago la pregunta. ¿Cuántos venezolanos estarían dispuestos a entregar su vida por una idea supuestamente socialista liderada por Maduro? Aquí tres puntos esenciales que han permitido a los ucranianos resistir el ataque de Rusia. De acuerdo a los acontecimientos, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, ganó popularidad internacional por permanecer en Kiev a pesar de los bombardeos del ejército de Vladimir Putin sus publicaciones y alianzas internacionales han sido totalmente claves el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky probablemente sea una de las personas más populares en el mundo en estos momentos el mandatario está resistiendo en Kiev junto a su gabinete los bombardeos del ejército ruso descartando versiones de que había huido oígase porque a la hora de especular todo mundo especula esta película es interesante, no, yo no digo que es buena, porque la guerra no es buena para nadie, pero es interesante y los vamos a contar paso por paso, pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios y ante todo, más que nosotros dar una noticia y más que ustedes sean nuestros seguidores o nuestros televidentes como lo que quieran yo lo que quiero es que nos pongamos la mano en el corazón y pidamos por esa gran nación que se llama Ucrania y que esto pueda terminar y coger un curso normal cuando todos pensaban que el presidente Zelensky había huido sencillamente salió con su gabinete mostrando aquí estamos con fuerza en su voz y demostrando Un buen talante dijo Escuchen estoy aquí No vamos a deponer las armas Vamos a proteger a nuestro país Nuestras armas son nuestra verdad nuestros, Nuestro país Nuestros hijos y los protegeremos Total Con esas imágenes el mundo respiró fue la confirmación de que vladimir putin no se ha apoderado de la capital ucraniana se convirtió en presidente de ucrania en 2019 luego de ser comediante y actor de una serie de televisión sobre él pesaban dudas por la poca seriedad que quizás iba a imprimirle al mando Comentarios que seguramente quedaron descartados desde que Putin anunció la invasión a Ucrania. O sea, como él había sido presentador de televisión, había sido humorista, la gente dijo, no, este man es una mamadera de gallo. Pero aquí está demostrando lo contrario. Zelensky anuncia cada paso que toma su gobierno desde Kiev. Al igual que el ministro de Asuntos de Exteriores, Dimitro Kuleva. Este último incluso había adelantado el resultado de su conversación con Francia para excluir a Rusia del sistema SWIFT. Algo que no es bueno decir, aunque las comparaciones son odiosas. Es evidente el contraste con Afganistán y, él y su expresidente Ashraf Ghani. Ustedes se acuerdan que él huyó apenas los talibanes entraron en Kabul, la capital del país para refugiarse en emigrantes árabes más sin embargo él salió recordemos que salió con una eh, disculpa el cual dice no hizo una renuncia pública a su cargo y dijo que su excusa fue que quiso evitar un derramamiento de sangre bueno todos lo miraron como un acto de cobardía según él fue por un derramamiento de sangre pero se fue cosa diferente a lo que está pasando Aquí con el presidente de Rusia. Cosa contraria que ha hecho Smolansky. Porque él está ahí al frente del cañón. El presidente de Ucrania cuando rechazó. Es, esto es algo importante. Al presidente de Ucrania Joe Biden le brindó ayuda. Le, dijo, eh, le preparó la salida a él y a su familia. Pero como cosa contraria el presidente de Ucrania rechazó la evacuación que le preparó el gobierno estadounidense de Joe Biden. Sus palabras fueron. La lucha está aquí, necesito municiones, no un aventón, según el reporte de Sosat Press. ¿Qué es lo que está diciendo él? Yo no voy a salir corriendo, yo no voy a huir, yo no voy a dejar a mi pueblo que lo devoren, no, yo estoy acá. Por eso son cosas emblemáticas como el expresidente y el presidente, ahí, ¿qué toca hacer? Hay que dar la vida por el pueblo, la damos, eso se llama unidad, valentía, amor de patria, eso se llama querer uno su nación. Es increíble ver el amor por su patria de 209 mil soldados activos ucranianos, no se acobardaron ante los 900 mil soldados con los que cuenta Rusia, menos teniendo en cuenta la voluntad de la población civil para combatir en el frente, los testimonios evidencian el patriotismo en Kiev y otras ciudades. Caso relevante el de Pablo Kowalki de 38 años Protestaba en la embajada de Madrid Oígase bien lo que decía Donde residía, él residía en Madrid Hasta que tomó la decisión de regresar A su país Para engrosar las filas de los reservistas Ucranianos Su historia la plasmó el diario ABC Antes del viaje habló con su madre De 70 años Me ha dicho, dijo ella Me quedo aquí, voy a ayudar a cualquier soldado Le voy a preparar comida Voy a cavar zanjas si hace falta me dijo que en esta vida él había hecho dos juramentos uno conmigo y acaricia la alianza plateada que luce en el dedo anular como muestra de ese amor a ese juramento que le hizo a su señora madre y la otra con su país un juramento que le hizo a su país con su bandera también lo contó su esposa ahí está y se están devolviendo y están yendo por tierra por mar por aire por donde sea están yendo para ponerse en la camiseta ucraniana e ir a defender su país eso se llama amor de patria son testimonios que realmente erizan la piel son personas que por voluntad propia deciden defender a su país más allá de que Zelensky haya hecho el pedido de unirse a la reserva y haya restringido la salida de hombres entre 18 y 60 años el ejército lo acompaña y así será hasta que la guerra llegue a un desenlace el cual esperamos que sea un feliz desenlace yo no yo no creería que va a ser tan feliz porque ya hay muchos inocentes que han perdido la vida pero que esperemos que esto tome una buena ruta para que sencillamente vuelva a encaminarse esto a donde debe encaminarse no nos queda más que por estos medios de comunicación unirnos en el amor fraterno como hermanos a los ucranianos y decirles de corazón estamos con ustedes ahí les dejo esa perlita hasta una próxima oportunidad